La Cannaker está cerca. No puede dejar que salgas de aquí con vida. Cuando lleva el urbe dentro del pecho, es invulnerable. Si se le extrae, sus defensas caerán inmediatamente. Sobrevivimos durante milenios. Sacrificamos a otros en aras de nuestra prosperidad. Para que puedan encontrar la redención. ¿Quién es tú, un simple humano, un mortal, para desafiar nuestras tradiciones? que yo debía gobernar y solo para protegerlos a los meros siervos de nuestra fe. Tú rompiste el sacro sello de Urdak Tus transgresiones ponen en peligro toda la creación.